Bueno, el objetivo de la ponencia es estudiar esquemas de aproximación para problemas de programación lineal infinita, haciendo énfasis en la obtención de esquemas de aproximación que converjan a la solución del programa original y haciendo implementación computacional. Bueno, los principales resultados que obtuvimos fue, primero, hacer una implementación explícita del problema de transferencia de masas aplicando un artículo de Hernández Lerme y al problema de transferencia de masas, Aunado a esto, encontramos una cota de aproximación para el esquema que proponemos. Posteriormente, implementamos el, un esquema de aproximación propuesto para problemas de transferencia de masas en espacios compactos al problema de control de marco con criterio alfa descontado. Bien, eh, buenos días, eh, muchas gracias por, por estar aquí en nuestro seminario de estadística, optimización y matemática aplicada. Es un placer para mí presentar a Miriam báez de la Universidad de la Cruzana, de México, que defenderá su tesis el próximo mes de septiembre, y que le deseamos desde aquí pues, la mayor de, el mayor de los éxitos. Y eh, sus líneas de, de interés, sus áreas de interés son optimización, probabilidad y divulgación de las matemáticas. Entonces, eh, hoy nos va a hablar de esquemas de, de aproximación en trabajos... Eh, bueno, ha estado trabajando, por ejemplo, con Orésimo Hernández en eh, en México, con la SED y con, con matemáticos de, de renombre en nuestro campo de investigación. Entonces, pues, encantado de que estés aquí, somos todos todo. Bueno, muchas gracias por, eh, por el espacio, para compartir lo que he estado trabajando en estos últimos años. Eh, el tema de la charla son esquemas de aproximación para algunos problemas de programación lineal infinita este, esta, esta tesis está dirigida por la doctora Marta Lorena Vendaño Garrido y el doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles. bueno, eh, el esquema de la charla va a ser primero voy a mostrar esquemas de aproximación y estos esquemas los voy a aplicar al problema de transferencia de masas de Monshkantorovic y el problema de control de Markov con criterio alfa descontado el objetivo del trabajo es estudiar algunos problemas de programación lineal infinita haciendo énfasis en la obtención de esquemas de aproximación cuyos esquemas converjan a la solución del problema original y claro, haciendo, eh, haciendo un poco de énfasis en su implementación computacional. Bueno, entonces... Eh... Vamos a estudiar problemas de programación lineal y todos los problemas que, vaya, que, vaya, que les voy a aplicar los voy a, los voy a mandar al enfoque de programación lineal infinita. ¿Ok? Bueno, estos son algunos problemas que han sido estudiados bajo el enfoque de programación lineal infinita. Está el problema de transferencias de masas de mons Cantorobis, el problema de semi programación lineal semi-infinita, el problema de transbordo de Cantorobis rubinstein y el problema de control de marco bueno, en, en el grupo de investigación en el que pertenezco estamos trabajando, se enfoca más a trabajar en el problema de transferencia de masas y el problema de transbordo de masas de Kantorovich-Lubinstein ok, ah, y pueden encontrar más ejemplos de dónde se puede aplicar eh, eh, dónde se pueden estudiar bajo este enfoque en, el, en un libro de la de Anderson, perdón ahí pueden encontrar algunos, algunos libros algunos ejemplos Ok, bueno, entonces como les decía, vamos a llevar todos nuestros problemas al enfoque de programación lineal infinita. Entonces vamos a definir un problema de programación lineal infinita. Para ello vamos a tomar eh, dos parejas duales, las cuales vamos a suponer que están dotadas con eh, su top, con, topología, con la topología débil, sigma XY y sigma YX para X y Y respectivamente. Análogamente vamos a supondre, suponer lo mismo para los espacios Z y W. Además, vamos a considerar los conos positivos, conos en X y Z, y los conos duales de los conos X, X más y Z más. Y consideramos un operador lineal, el cual es continuo, con acto adjunto dado de esta manera. Ok, entonces, bajo esto, y, ay, y con los parámetros C y B en Y y Z definimos el problema de programación lineal eh, primal, el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones donde las X se encuentran en el cono positivo con su respectivo problema dual, el cual consiste en maximizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones, entonces como les decía todos los problemas los vamos a llevar a este enfoque, con su respectivo programa primal y su respectivo programa dual a partir de ahí vamos a ver eh, ¿En dónde vamos a trabajar el esquema de aproximación? Si en el primal o en el dual, depende del problema. Ok, bueno, y pues lo usual. Eh, un vector X es una solución factible para el problema primal si satisface las restricciones del problema. El programa P es consistente si tiene al menos una solución factible. Y si el problema es con, es con P, es consistente, entonces su valor óptimo se define de esta manera. Y el programa P es soluble si existe una solución factible x estrellita que alcanza su valor óptimo tenemos una hay un resultado que es el teorema de dualidad débil en el cual involucra el valor del programa primal con el valor del programa primal y decimos que no hay abertura de dualidad cuando estos valores coinciden ok, okay. Salto de dualidad, es que allá les llamamos abertura, pero aquí le dicen salto. Salto. De... Bueno, uno de los, los primeros esquemas que empezamos a estudiar fue un esquema propuesto por Hernández Lerma y Lacer. Este esquema... Eh, en, el artículo, en el artículo menciona, bueno, hace, eh, hace el esquema de aproximación para problemas de programación lineal infinita y menciona que este, este esquema se puede aplicar al problema de transferencia de masas, a programas de programación lineal semi-infinita y al, me falta uno, al problema de control de marco con criterio promedio. Ok, bueno, pero ¿en qué consiste este esquema? Este esquema, primero, consiste de tres pasos básicos. Primero, asegura que el programa de programación lineal sea soluble. Después, agrega restricciones finitas al programa y las relaja. Y finalmente, discretiza la variable de interés mediante una combinación convexa. Ok, bueno, ahí. Bueno, entonces la primera, como les decía, son tres pasos. El primer paso, vamos a ir cargando hipótesis, esta es la primera hipótesis que vamos a ir cargando y esto básicamente es para, para ver que el programa sea soluble y no haya salto de dualidad. La siguiente hipótesis que voy a necesitar va a ser para la agregación-relajación, en la cual voy a agregar restricciones finitas y voy a relajar el programa. Entonces ahora agrego y le lajo la desigualdad. Con la ya llevo dos hipótesis cargando. ¿Ok? Y por último una. La siguiente hipótesis. En, en esta hipótesis voy a pedir, En esta hipótesis le es, eh, cae el último paso, que es la aproximación interna. Con esta última hipótesis tengo. Ay, y ahora sí ya tengo un problema de programación lineal finita en el que agregué la G y discreticé X, mediante una combinación convexa. ¿Ok? Bueno, eh, como les decía, este, este esquema se puede aplicar a algunos problemas de programación lineal y nosotros. Ah, bueno, y pues tenemos lo usual. No, bueno, si yo tengo un, si tengo una sucesión de programas lineales finitos, pues esa sucesión va a converger a la solución del problema original, ¿no? Ok, entonces ese resultado también lo pueden encontrar en el, en el artículo de Onésimo. Este artículo es teórico, o sea, nada más nos menciona, eh, y lo hace para el problema primal, nos mencionan los pasos que debemos de seguir para, para discretizar el problema y hace la mención que se puede ocupar en el problema de transferencia de masas, en el de infinitos y en el de control de Markov. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue aplicar este esquema al problema de transferencia de masas. El problema de transferencia de masas consiste en mover un montículo de tierra a un agujero. Lo que, lo que hizo Monge fue a cada granito de arena le asignó una función, la cual correspondía a la posición en el agujero donde se iba a mover. Bueno, ahora se conoce como acoplamiento óptimo, que consiste en buscar un mapeo mediante la distribución de, de la primera masa en la segunda, de tal manera que, eh, que minimice esta función. Entonces... Eh... Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar el problema de transferencia de masas. El problema de transferencia de masas consiste... Tenemos dos espacios métricos compactos con sus respectivas álgebras de Borel, una función medible que esta va, esta va a representar la función de costo, la cual está definida en X cruz, L, cruz X, X cruz Y y va hacia L. Unas medidas de probabilidad en X y en Y, y a estas las vamos a denotar como las, las marginales en, en X y Y, y bueno, y bajo esto usamos las siguientes parejas duales, donde m corresponde al espacio de las medidas asignadas, finitas, y c el espacio de las funciones continuas y acotadas. Y consideramos este cono positivo. Bueno, entonces bajo esto, ahora sí tengo mi problema de programación. Ay. Ahora sí, tengo mi problema de programación de transferencia de masas de Mons-Controvis, el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones con su respectivo problema dual. Ahora, donde yo voy a trabajar el esquema de aproximación va a ser en el programa primal. En este me voy a detener y en ese voy a, voy a aplicar los pasitos de, de, que propone Hernández Lermoy-Laser. Bueno, aplicando el esquema al problema de transferencia de masas, obtenemos este. Entonces, primero, o sea, efectivamente, como lo decía, se puede aplicar el problema de transferencia de masas y tenemos una forma explícita de cómo, cómo, cómo quedaría nuestro problema en programación lineal. Tenemos programas finitos del problema de transferencia de masas, ¿ok? Y bueno, y este, el problema MT, MTK... Las soluciones que vamos a encontrar van a converger, pero de una manera de sucesiones, O sea, vamos a obtener una sucesión. Una, una, su una sucesión de soluciones del problema MK y esa, su esa sucesión va a tener una sub sucesión que va a converger al problema. al problema original, a la solución del problema original. Bueno, ok, ya vimos que se puede aplicar. Eh, vimos. Eh, que pues efectivamente eh, la convergencia se cumple, pero vamos a ver ahora qué tan eh, efectivo es computacionalmente, vamos a ver su implementación computacional. Entonces para ello vamos a considerar los espacios XY, en el intervalo 0, 1 cerrado, vamos a considerar medidas de leve y consideramos estos espacios, y así tendríamos estas parejas duales. Entonces vamos a ir... Eh, viendo que se cumplen las hipótesis del esquema de, de Hernández-Lerma y la Primero, necesito, para la agregación necesito este, este WK, que consiste en parejas de polinomios de Bernstein. Los polinomios de Bernstein están definidos de esta manera. Entonces, bajo esta construcción, las uniones de los, de, de las uniones de los generados por los WK van a ser débilmente densos en este espacio. Con esto ya tendría mi primera hipótesis para la agregación-relajación. Ok, ahora vamos con la aproximación interna, para ello tomo medidas de Dirac con, eh, con A y B en este conjunto. Entonces voy a tener que este x más infinito es débilmente denso en el cono positivo de x más. Ok, entonces ya con esto ay, tengo que mi, mi problema de eh, mi implementación quedaría algo así para, eh, para los, es, los espacios que ya dije anteriormente. Bueno, vamos a probar computacionalmente cómo... cómo, cómo si, es, mmm, si es viable, si es bueno, y los errores que nos, que nos, que nos llevan estos. ¿no? Okay, primero, y para ello tomamos ejemplos en donde ya conocíamos la solución del problema. O sea, ¿por qué no podíamos andar como jugando con un problema? No, no, sino esto era con la finalidad de ver la viabilidad y efectividad del, del esquema. Entonces, para ello tomamos este primer ejemplo. Este ejemplo se puede encontrar en, un, en el artículo de, de Gabriel Argüelles y González Hernández, en, uno, en un artículo que hace de transferencia de masas para compactos el cual tiene soporte en, estas, en esta gráfica y consideramos este épsilon bueno, tomamos okay, tomamos un K que recuerden el K va, va, se va a referir al, al paso de la agregación relajación y el n a la aproximación interna tomamos un K de 16 y un n5 y estos fueron los, los resultados que obtuvimos el esquema lo que está haciendo está buscando una medida con soporte finito a puntos arbitrarios. Entonces, primero, primero vemos que los puntos que encontró se, están, eh, se acomodan en el soporte. Entonces es bueno y además el error del programa eh, que sería el mínimo 16n, mk 16.5, perdón, el error es bastante bueno. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa si seguimos aumentando el n o la k. Entonces, en el siguiente, para un K igual a 22 y N igual a 5, de hecho, esto eh, mejoró considerablemente, ¿no? Y realmente en el, en el N solamente aumentamos 2, ¿me parece? Sí, era 5. Sí, era 2. Ajá. Ok, bueno, entonces, al parecer, pues, el esquema es bastante bueno, computacionalmente lo único que hacíamos era aplicar simplets porque ya teníamos un programa de programación lineal finita bueno, entonces vamos a probar con otro ejemplo en este de igual manera se conocía eh, el valor óptimo este lo pueden encontrar en un artículo de, de Anderson el cual tiene soporte en este conjuntito y tomamos un epsilon de, de esta manera. El epsilon aquí solamente es una casualidad que coincida con el otro. O sea, podemos seguir jugando con los epsilon. Pero este epsilon fue bastante adecuado para, para la aproximación porque nos estaban dando errores como un mejor resultado. Entonces, aquí solamente es pura casualidad. No quiere decir que siempre vamos a tomar el mismo. Entonces, igual. Vemos que los puntos se van acomodando en el soporte. Aquí pues quizás no se ve tan agradable estos dos. Estos dos ceros aquí. Pero vamos a ver qué pasa si aumentamos la iteración. ¿El barra. ¿qué, qué es el? Ah, este es el, el, el, el, el valor o el, el valor óptimo del programa, o sea, del, del que ya conocíamos. Ajá. Aquí está. Ajá. Y hacemos el adi Ah, ya, ya, ya, ya vi. Sí, es, hacemos la diferencia, sacamos aquí la diferencia entre este y este. Este fue el que nosotros encontramos, el MNK. Uh -huh. Este es el MNK. Uh -huh. Sí. Ok, aumentamos la iteración y aquí pues aumentó un cero más. Uh -huh. Bueno, pues a todo esto, eh, ¿qué tenemos? El computacionalmente estar, estar, eh, estar calculando para un K y un N en específico aproximadamente unos 15 minutos. Si nosotros queremos hablar un conjunto de parámetros más grande, pues sí nos va a llevar un montón de tiempo. Además, cuando nosotros generamos nuestra tabla de todos los datos que estamos encontrando, va a haber puntos vacíos. Puntos en los que nuestra, la memoria de la computadora ya no va a ser suficiente. Entonces, lo que hicimos fue tomar el mejor conjunto de datos de todos los que estábamos obteniendo entonces para el primer ejemplo para el primer ejemplo obtuvimos, este fue el mejor conjunto de, de datos que pudimos obtener eh, mm, variando desde n igual a 5 hasta n igual a 10 y desde k igual a 2 hasta k igual a 10 ok, ahora ¿pero qué, qué, qué provecho le podíamos sacar a estos datos? bueno pues entonces vamos a ver de acuerdo a la construcción del artículo de Hernández-Lerma y la CER, que proponen eh, primero buscar un K, eh, buscar un mínimo por filas y después un mínimo por columnas, entonces vamos a hacer lo mismo. Primero buscamos un mínimo por eh, filas <ríe> y, después, y después por columnas, entonces por filas pues intuitivamente era lo que esperaríamos, ¿no? Que en la iteración más grande era donde íbamos a encontrar los mejores resultados. Y sí, bueno, de este conjunto, pues ahora vamos a checar cuál va a ser el mínimo de, por columnas. Entonces, encontrábamos este y pues nos quedábamos con... y nos quedábamos con este. Entonces, es, lo que empleábamos era una especie de mimimi Primero sobre, sobre filas y después sobre columnas. Ok, bueno. Eh, pero ahora vamos a ver qué pasa con el otro ejemplo. Igual eh, consideramos un conjunto de parámetros, pero ahora aquí está como un poco extraño, ¿no? Porque lo que esperábamos era que todos estuvieran acá, ahora todos están aquí legados. Ok, entonces ahora vamos a, vamos a buscar de este conjunto de datos... ¿Cuál va a ser el, el mínimo por columnas? Entonces lo, encon y lo encontramos en esta iteración. Y nos quedamos con este conjunto de datos. Ahora, aquí hay que mencionar que, como les decía, podíamos generar iteraciones más grandes. Sin embargo, si nosotros aumentábamos nuestra tabla hasta 10, me parece que lo más que llegaba hasta 10, 12, n igual a 12, y con los polinomios no había tanto problema, el problema es el mallado. Pero había espacios eh, con un asterisco. El asterisco significaba que no, pues ya no ya no le alcanzaba la memoria a la computadora. Estos son los mejores, la, el mejor conjunto de datos que pudimos obtener, pero no quiere decir que no hayamos obtenido una mejor aproximación. O sea, sí, sí encontramos mejores aproximaciones en Ns y Ks más grandes, como hace rato lo, mencioné, lo, men, lo mostré. Bueno. Y además de esto, bueno, vimos que, una, primero vimos que se puede implementar el, pro, el problema de transferencia de masas a este esquema, bueno, y que eh, vimos su implementación computacionalmente, pero esta implementación no varía mucho de las implementaciones que ya se habían hecho anteriormente, quizás sí ganamos más n, eh, y los errores son mejores, a, a, a ya esquemas propuestos específicamente para el problema de transferencia de masas, pero una de las principales aportaciones que hicimos fue encontrar una cota de convergencia. ¿Qué es esta? Entonces, encontramos la cota, vimos su implementación computacional y dimos una expresión explícita de cómo quedaría el problema de transferencia de masas discretizado. Ok, bueno... Como aquí podríamos quedarnos como más tiempo a seguir estudiando, por ejemplo, otros esquemas computacionales, de tal manera de ir reduciendo el número de variables, a aplicar quizás metaheurística para, para mejorar computacionalmente, ¿no? De hecho, mmm, bueno, computacionalmente sí hay un, un largo trabajo todavía por hacer, pero como el objetivo era estudiar esquemas de aproximación, programación lineal infinita, pues entonces seguimos, seguimos avanzando, ¿no? El siguiente, el, siguiente, el siguiente esquema que estudiamos fue un esquema aplicado al problema de transferencia de masas. Fíjense, primero ocupamos un problema, un esquema de aproximación para problemas de programación lineal infinita y vimos que se puede aplicar a la transferencia de masas. Ahora, vamos a tomar un problema que de, discretización, de discretización en el problema en el problema de transferencia de masas y lo vamos a aplicar, pero ahora al problema de control de marco con criterio alfa descontado y vamos a ver qué tal funciona aquí, como les decía en el artículo anterior menciono que sí se puede aplicar para el problema de, el problema de control de marco con criterio de con criterio promedio y de hecho eh, Hernández Lerma y Lacer tienen un artículo en el que ya mencionan una eh, un algoritmo explícito en el que obtienen programas eh, programas lineales finitos para el problema de control de marco con criterio promedio. Bueno, pero nosotros queríamos ver cómo... Ahora, ¿qué pasaba si implementábamos un esquema de transferencia de masas al problema de control de marco Entonces, este esquema... Básicamente se basa en construcción de medidas y a partir de la construcción de medidas construimos sucesiones de medidas con ellos una sucesión de programas de programación lineal infinita. Bueno. Y lo aplicamos en, en, al problema de control de Marco. El problema un problema de control óptimo es un sistema dinámico cuyo comportamiento se ve afectado por la elección de variables del sistema a las cuales les llamamos acciones o controles pero estos controles no pueden, se eligen bajo ciertas reglas que se llaman políticas. Estas políticas eh, se aplican un cierto, en, en un cierto tiempo. Y una manera de evaluar el funcionamiento del sistema de acuerdo a la elección de las variables del sistema es mediante una función que se llama criterio de funcionamiento. Entonces un problema de control de marco consiste en encontrar una política que optimice, ya sea que minimice o maximice este criterio de funcionamiento. Entonces, para el programa de control de marco necesitamos un espacio de estados, un espacio de acciones y una familia, que esto básicamente es, a cada, a cada estado le va a corresponder un, un conjuntito de acciones. Y voy a, voy a considerar este espacio, que es el espacio de los eh, estados acciones admisibles, el cual va a ser medible en X, en X cruza y que está con... Bueno, es medible en X cruza. Un kernel, porque me está diciendo cómo se va a ir moviendo al siguiente estado. Y una función de costo o de rendimiento, depende de lo que queremos. Si queremos minimizar va a ser costo, si queremos maximizar va a ser eh, rendimiento. Ok, entonces, fíjense. Nosotros estamos en el, spa, en el estado XT igual a X. Primero se le aplica una acción, ADT. Después, para pasarme al siguiente estado... Ocupo esta, eh, me muevo mediante esta ley al siguiente estado. Ah, perdón, antes se le aplica el costo, ¿no? Estoy en el, estoy en el espacio XT, aplico una acción, a eso un costo es incurrido y para moverme al siguiente estado me muevo mediante esta ley de, de, de probabilidad y así, así me voy moviendo en el sistema. Ok. Bueno, y como les decía, necesitamos algo para medir nuestro, nuestro sistema y este es nuestro criterio de funcionamiento. Este es el criterio de funcionamiento para el problema de control alfa descontado. Este alfa es eh, un numerito que está entre 0 y 1. En el en el problema de, en el artículo de Hernández Lerme y Lacer lo hacen para factores, con, para factores eh, promedio. Bueno, entonces, pues ahora tengo que llevar mi problema a un esquema de programación lineal infinita. Y en el artículo que les menciono, Hernández Lerma y Lacer dicen que este problema se puede llevar a un problema de programación lineal infinita cuando se utilizan un cierto tipo de, de, de medidas. Estas medidas se llaman medidas de ocupación, las cuales lo único... Aquí lo que hay que considerar es cambiar esta función de costo por una función indicadora en un conjunto gamma que está en X cruz A. Bajo ese, bajo, bajo ese cambio voy a, obtener, voy a obtener una nueva medida. Entonces, ahora, un problema que yo lo tenía, un en, en, problema de control de Markov, lo pasé a un problema de optimización de medidas. Un problema que no tenía estructura, ahora es un problema de análisis. Y entonces y supongo que se llama de Marco porque el kernel Q, o sea, la evolución depende solamente del último del estado. Del último estado, exacto. Sí, de hecho, o sea, tenemos eh, diferentes tipos de políticas aquí, pero aquí nos vamos a, a concentrar en las de Marco. Y bueno, pues como les decía, necesitamos llevar nuestro programa a un programa de programación lineal infinito Para ello, pues necesito pues definir cuáles van a ser mis parejas duales. El cual es, eh, ahora voy a trabajar en el espacio de las funciones medibles, eh, sobre K. Voy, voy, a estar, voy a estar siempre trabajando sobre K. Ahí es donde voy a trabajar mi discre discretización. Y, bueno, pues, y M, MK, que va a ser el espacio de las medidas asignadas, sobre X cruza, las cuales están concentradas en K y bueno y de esa manera voy a, tener, voy a obtener esta forma bilineal por lo que mk con fk es un par dual y de igual manera voy a tener para mx y fx de igual manera entonces ah, y pues necesitamos considerar un mapeo ¿no? el mapeo va a estar definido en mk a mx el cual está definido de esta manera con su respectivo adjunto ahora sí el problema de programación eh, primal para el problema de control de marco, considerando estos conos, estaría dado de esta manera, el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones. Eh, o más explícitamente, es minimizar esto sujeto a todo esto con su respectivo problema dual. Entonces les decía, una vez que ya tengo mi problema en programación lineal infinita, voy a decidir bueno, voy a ver en dónde voy a hacer la discretización en el primal o en el dual. En este, en este caso, hacemos la optimización en el primal. Como les decía, este, este esquema, el esquema de transferencia de masas, en, en el que nos basamos, se basa en construcción de medidas. Entonces, aquí la nu, la NU 0 representa eh, la medida en el estado inicial del sistema. Esta es una medida, esta es una medida y esta es una medida entonces lo que voy a ir haciendo, voy a discretizando cada medida de ahí de que voy discretizando, voy a ir probando la convergencia débil una vez que tengo las convergencias ya puedo plantear un problema de programación lineal finito ¿Okay? bueno y para eso, aquí el esquema está basado para espacios compactos además de las hipótesis que voy cargando ahora también voy cargando las del problema equivalente que son dos anteriores entonces voy, voy en mi saquito de hipótesis voy cargando las de las de la equivalencia y voy cargando las del de esquema de aproximación ok, entonces como les decía el esquema basa, se basa en construcción de medidas para ello eh, eh, estoy trabajando en espacios compactos eh, existe un subconjunto denso Voy a tomar acá infinito y X infinito y por la compacidad puedo expresar a este como una unión de bolas con centro en estos conjuntitos, X infinito y ¿qué? K infinito, y con ellos voy a construir conjuntos disjuntos. Con estos conjuntos disjuntos, que son estos, el G que hace referencia al K, el espacio de las acciones, espacio de estados acciones admisibles, y dj que hace eh, alusión al espacio de estados. Con estos conjuntos, los cuales eh, voy, a, voy a construyendo mis medidas, ¿ok? Entonces, primero vamos con la, de, con la del estado inicial. La medida que propongo es de esta manera, donde las deltas son, me, son deltas de Dirac concentradas en xj y las cuales tienen soporte en este conjunto y como les decía, voy probando la convergencia. Convergen, estas medidas convergen débilmente a nu. Ahora vamos con las Qs. Eh, propongo una medida de esta manera. Aquí voy a tener un indicador, una delta de Dirac y voy a probar la convergencia débil de estas. Hacia Q. Entonces tengo la convergencia débil. Y ya tengo para Q, para, ya tengo para Q y para nu. Y esto, en este momento ya tengo mi, mi esquema. Discretizado para Q y para nu. No. Además, estas nu -n van a converger débilmente a la nu a la mu, perdón. En este punto todavía me falta discretizar. Eh, me falta discretizar mu. Aquí sigo teniendo un problema de programación lineal en infinita. Entonces, eh, propongo una discretiz discretización de mu de, eh, conformada por una combinación de deltas de Dirac. Bajo eso obtengo una sucesión de, de problemas lineales finitos definido de esta manera el cual va a consistir en minimizar esto sujeto a estas restricciones y pues si ya tengo la, los programas finitos pues ahora tengo que probar la convergencia de las soluciones de los programas eh, finitos a, a la solución de mi programa original entonces para ello ay, de igual manera esta convergencia va a ser mediante una sucesión entonces todos los programas tengo mis programas finitos mi sucesión de programas finitos obtengo una a cada programa va a obtener una, una para cada M, MCN voy a obtener una MU solución de este problema y todas estas MUs que voy generando convergen mediante una sucesión a la solución del problema original y ya con esto ya tendría mi programa discretizado para el problema de control de marco Y bueno, y estos son los artículos, eh, los artículos fundamentales es este, el de Hernández Dalma y Lacer, que es el de aproximación, en el que hace el esquema de aproximación, y este, que es el de transferencia de masas, es un esquema de aproximación para el problema de transferencia de masas, y en este es el libro que les mencionaba donde podemos encontrar eh, problemas que son vistos bajo este enfoque. En este menciona uno de los ejemplos que utilicé y este habla un poco más del problema de transferencia de masas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. ver eh, pues estos eh, problemas desde el punto de vista de la estabilidad, que es eh, pues, eh, nuestro tema de trabajo. Entonces, eh, la pregunta que, que, que me hago es, eh, ¿habéis visto hasta qué punto eh, lo bueno que sea el problema de partida influye en, en de alguna manera, eh, Cómo se van aproximando de bien las soluciones, eh, porque al problema de partida le pedís unas hipótesis, ¿eh? uh -huh. por ejemplo, porque el problema tenga solución. Pero si si se le pide algo de robustez, digamos, eh, quiero que eh, a una cierta distancia todos los problemas tengan solución. Eh, ese digamos buen condicionamiento del problema inicial eh, redundaría eh, probablemente en propiedades de, de la técnica de, de resolución. Entonces, no sé, ¿habéis intentado eh, ver cómo de bueno debe ser el problema de partida, alguna condición de precondicionamiento o algo así? De, eh, de, de intentar, digamos, fijarse en la calidad de la materia prima uh -huh. para empezar a, a trabajar. Sí, he hecho... Donde más nos fijamos fue en el de Markup. Porque eran demasiadas condiciones, al menos para la equivalencia. Y de hecho fue por eso que no decidimos enfocarnos en el problema de, de Hernández Lerma y Lacer. Porque a la hora de hacer la discretización para el problema de control de Markup, era de más. Era... El problema inicial era de más. O sea... ¿Cómo me explico? Era, um, era, Iba creciendo de manera exponencial, la, por ejemplo, las, el, el mallado, algo así. Sí. Y luego, con, respecto a las medidas de probabilidad, eso era todo un rollo, porque primero era discretizar las, la, discretizarse en las K, de ahí generar otro conjuntito, que iba a estar concentrado en K y de ahí generar otro conjunto. Y con este, el, el último conjunto que generaba era con el que iba a hacer la, la aproximación. Entonces me iba, me iba, en lugar de ir mmm, aproximando mi esquema de una manera más óptima, lo que hacía era ensancharlo. Entonces ya no, por ejemplo, al menos computacionalmente ya no era viable y habéis venido mmm, a la hora de discretizar, por ejemplo, eh, distancias entre conjuntos de datos. De alguna manera, eh, cuando tú haces un mallado, pues tienes un, un conjunto infinito y, y te quedas con, con bueno los nodos de la malla, eh, de manera que, que la distancia, digamos, del conjunto aproximante está controlada, por ejemplo, distancia de Hausdorff. o algo uh así. -huh. Eh, ¿Habéis medido eh, si esa distancia de, de, entre el conjunto de datos original y el aproximante eh, influye de alguna manera en alguna tasa de convergencia? O, o, quiero decir, el, el, cuando tú tienes un problema, el problema depende de, de los datos. Tú puedes, eh, de alguna manera, eh, vas aproximando por sucesiones y entonces pues eh, vas aproximando los datos pero eh, lo, que, lo que yo quiero decir es si, si controláis eh, ya no los datos originales sino eh, las restricciones, si, si medís eh, la distancia del conjunto de restricciones original al conjunto eh, aproximante. O sea, la, la, la discretización eh, ¿Qué, qué criterio seguís? Ah, eh, para, por ejemplo, en cotas de aproximación, la, ahí sí lo medimos para el problema de transferencia de masas. Uh -huh. um, para el de Markov aún no tenemos, eh, lo único que tenemos es una, es una como cota derecha. Uh -huh. Pero para, para el problema de transferencia de masas... Sí lo medimos y para ello ocupamos el, ocupamos eh, Hernández Lerma y láser proponen una cota derecha. Lo que nosotros necesitábamos era un operador de tal manera, un operador izquierdo, de tal manera que evalu, que, que midiéramos ese, ese pedacito, lo que nos faltaba. ¿no? Entonces el, eso sí fue mediante construcción, el operador que utilizamos para poder medir el lado izquierdo de la cota y así tener una cota general para el problema. Eh, un comentario, alguna pregunta más. Bueno, lo que tú has planteado evidentemente es muy interesante y sí, bueno, ahora precisamente está aquí durante esta estancia, esta visita en la está estudiando artículos de George Steele de Shapiro, inclusive, etcétera, y el libro de Shapiro y, y este, exactamente que tratan de cómo influye lo que tú llamas, o sea, la densidad de la maña, sí. cómo influye en la tasa de convergencia de las soluciones, de los problemas finitos, a, a, a la solución última del problema original, ¿no? Y ahí depende de una condición que se llama condición de crecimiento, que es el orden 1 o el orden 2, entonces, bueno, está precisamente en eso. Y también otra sugerencia que creo que se va a llevar, es que, a pesar de que la discretización es lo primero, la primera estrategia que nos viene a la cabeza, pero en el fondo, si tú haces un mallado, estás considerando restricciones que a lo mejor no aportan mucho desde el punto de vista de la información acerca de por dónde hará la solución optiva del problema original. Entonces, estrategias de planos de corte, pero para eso tendrías que plantear el problema de optimización infinita, a lo mejor no hacer relajación, hacer solamente discretización de valores para que salga un problema de infinito y, lo y de ahí aplicar el es de que es buscar en cada etapa la restricción más violada o por lo menos más sí. violada es el problema de optimización global una suficientemente violada sí. de alguna forma estás guiando los pasos de procedimiento sí, sí, el, sí. no trabajas con cientos y miles de restricciones con un mallado sí. digamos absolutamente homogéneo sí. eso, sí, eso, sí, eso, sí. eso, eso. Por supuesto, es un tema que me interesa sí, sí vamos a ver. Es que vale. un mallado adaptativo en algunos sí, sitios, pues, eh, al final. ¿Un comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no, gracias de nuevo.